Aclarando un poco las cosas, a mí me gusta jugar mucho con la gente tonta. O sea, me gusta confundir a la gente tonta. La gente tonta es la gente ignorante que solo repite como un loro lo que el profesorcito Pirulo le enseñó en la escuela. Y el profesorcito Pirulo es un pobre tipo, miserable, que no pudo lograr nada en la vida. Entonces... Termina descargando en su alumno toda su hipocresía y toda su irritabilidad. Bueno, entonces debido a este tipo de cosas que es que estos maestros pirulos cuando ven mi trabajo se burlan porque se mueren de la envidia. Es por eso que a mí me gusta jugar con los tontos. Pero a vos no te llega eso. A vos te llega otro mensaje. Bueno, eh... A vos te llega el mensaje verdadero, que es que yo quiero compartir esta tecnología con vos, para que la puedas hacer en tu casa y puedas curar a tus seres queridos. Bueno, eh, en varios videos he estado mostrando la palabra taquiones, pero todavía no los he mostrado, todavía no he mostrado los taquiones. Lo que estamos viendo en pantalla son neutrinos, ¿cuál es la diferencia entre los neutrinos y los taquiones, sería más o menos así la diferencia. El neutrino es una piedra y el taquión es un granito de arena. ¿OK? Entonces, la terapia con neutrinos es un poco brutal. Como estamos viendo, yo acerco la mano y me chinga el dedo. No me hace nada, pero me pega como un, un sustito. Digamos que la energía es muy dura. Eh, a través de un proceso que yo te voy a mostrar en estos días, voy a mostrarte cómo purifico los neutrinos y los convierto en taquiones. Cuando yo los convierta en taquiones, esa energía ya la voy a poder tocar sin que me haga absolutamente nada. No la voy a ni sentir, pero a la vez va a llenarme de plasma y va a matar a los ácaros que viven adentro de nuestro cuerpo, que son los que generan Todas, absolutamente todas las enfermedades. Entonces podríamos decir que yo todavía no te he mostrado nada, no te he enseñado nada. Simplemente te estoy introduciendo a una ciencia olvidada de 1900 que fue sepultada para crear la nueva ciencia de ignorantes que es la que hoy por hoy te enseñan en todos los colegios y en todas las universidades para lograr burros que cooperen con la sociedad.